Suscríbete a nuestras redes como canal siete, you. Facebook, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch. Suscríbete a nuestras redes como canal siete, you. Facebook, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch. Suscríbete a nuestras redes.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 como Canal 7, whatever you Facebook, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch. ¡La rompés! ¡Vamos, vamos! ¡Abran la pasarela, señores! ¡Abran la pasarela del Carnaval del País! ¡Que vamos a cerrar esta temporada enamorando a todos y cada uno! de los que están sentados en ese corsódromo. ¿Cómo no enamorarte de esta comparsa, querido? ¿Cómo no emocionarte con estos colores? Se me cae una lágrima de solo pensar que vamos a hacer temblar la pasarela, porque este año se sintió el temblor y pisamos más fuerte que nunca. Y saben qué, señoras y señores, ¡Vamos a buscar la cuarta copa! ¡Porque entra y demuestra! ¡Porque vuelve y pisa más fuerte que nunca, señores! Esto es el tiro federal y esta es la comparsa La que viene en busca de todos los corazones. ¡Vamos, señora! ¡Vamos, señor! ¡Abran la pasarela! ¡Porque vuelve! ¡Y pisa fuerte! En busca de la tribuna más alegre del carnaval del país. ¿Dónde está la tribuna más alegre? No se escuchó nada a la izquierda, se empezó a parar la gente y lo gritó. Voy en busca de la tribuna izquierda. ¿Dónde está la tribuna más divertida? ¿Dónde está la alegría del corsódromo, señores? ¿Dónde está la tribuna más carnavalera? Venite con nosotros, porque nosotros somos... La nunca te puedes vibrar, eternos amores el cielo. No podrás pagar y por tu vida tendrás que luchar. Yo soy pandemia y vengo a propagar. Con este virus la raza se extinguirá. Tu cura tiene un precio que no podrás pagar. con mis manos. El dolor entrando a tu cuerpo, directo al corazón. Esta pandemia es la salvación. Salvación. Un vino que transporta alegría el dolor, entrando a tu cuerpo, directo al corazón. Esta pandemia es la salvación. Salvación.